Aquí bueno, aquí hay una campaña terrible en contra de nuestra compañera Carolina, porque no trajo nada. <risa> contra la comisola. Venir eh, eh, <risa> con la mano vacía. Bien, Se está puede. con nosotros la doctora Diana Paulino. Con ella vamos a conversar acerca del contenido del desayuno escolar. Que ella nos explique si esos si son realmente nutrientes importantes para muchachos que están en fase de crecimiento, etcétera. Toda esa información, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Eh, muchas gracias por. Permitirme estar aquí y realmente muy agradecida, realmente queremos llevar a la población una información muy importante. Eh, como bien lo dices, la parte del menú del almuerzo escolar y tanto el desayuno, que tiene un mal nombre, no es un desayuno, esto es una merienda. Lamentablemente salimos de la casa con el ajetreo del día a día y no desayunamos. Entonces, esto acarrea una situación de déficit de, de nutrientes en los estudiantes. Pero si nos vamos al almuerzo escolar, entonces sí podíamos destacar un poquito más eh, de los valores que realmente lo tiene. Porque lo que se le da al, el, al niño en los centros educativos, llámese jugo, leche, galleta y pan, Son esto marido. corresponde a un soporte nutritivo de merienda, no de desayuno. Lamentablemente, <risa> tenemos una falta de costumbre de hacer el desayuno temprano. Antes todos nosotros los que estamos aquí nos desayunábamos antes de llegar al, al centro educativo pero ya esto es algo que mamá se va a trabajar, todo el mundo se cambia, sale, sí. no desayunamos. Doctora, Entonces, ¿qué debe tener en calidad de nutrientes la merienda y el desayuno que se viene en las escuelas y qué contiene y cómo superar ese déficit que puede existir en eso? Bien, en la parte del, de lo que es el desayuno, por así decirlo, o meriendas, uh -huh. eh, los infantes, los adolescentes, los escolares, tienen requerimientos nutricionales elevados en hidratos de carbono por toda la energía que consumen. Entonces, un buenos aportes nutritivos que contenga proteína, lípidos e hidratos de carbono. Tres macronutrientes principales en una dieta, aparte de vitaminas y minerales. ¿Que se encuentra generalmente en qué tipo de producto? ¿Pan, Exacto, arepa, pizza, los, exactamente. Exacto, tenemos el ejemplo de la galleta nutritiva que se ofrece en los centros educativos y ahí tenemos en ese todos los nutrientes. Tenemos micronutrientes, tenemos fibra y tenemos hidratos de carbono ahí en esa, acompañado de un lácteo, en este caso que es lo que se, se ofrece, pero de, saben que tenemos la la disyuntiva de la calidad, de la calidad de la que trae el producto. Doctora, sí. con la bandera del día, el arroz, la bichuela y un poquito de carne, que suele ser un poquito, ¿eh? Eh, eh, ¿se obtiene ahí los nutrientes eh, necesarios para un joven? Mira, eh, según me he comentaba, en la parte de, los, de uh -huh. las raciones a los centros educativos van por edades. Ellos aportan la cantidad que deben servirse de los alimentos por rango de edades. No es lo mismo de un estudiante de básica a un estudiante claro, de media, claro, la sí, porción claro. que se le sirve. Claro. Entonces, así como lo dices... Eh, arroz, habichuela, carne, nuestra bandera, se encuentra en ese almuerzo. ¿Y qué nos aporta? Pues ahí tenemos la proteína, tenemos vitaminas, tenemos minerales, tenemos los mismos hidratos de carbono, eh, hierro, muchas vitaminas de, lo, de los alimentos que nos aportan ahí. Pero ¿qué está sucediendo en, en nuestra población? Que vemos tanto alto rechazo a los alimentos. Sucede que eh, tanta comodidad de hoy en día, es más, un, un niño te prefiere consumir unos fritos con salami que tú ofrecerle arroz, habichola y carne. Doctora. Entonces, la elección de los alimentos, ha habido una situación en cuanto uh -huh. al rechazo. A esto ¿Qué me... aporta? Así, ah, para, para entenderlo uh -huh. El arroz, ¿qué aporta? Perfecto. En el arroz tenemos hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Es un tipo de, de cereal que también aporta proteínas en poca proporción, quizás un gramo en 100 gramos. Y aparte de esto, pues contiene según la variedad, es decir, según el tipo de que tanto... Fue aquí hay arroz refinado. ¿Qué tanto fue refinado? Exactamente. ¿Qué tanto fue refinado? Pierde muchas de las sí, vitaminas pues y las minerales que nos aportan. O sea, entonces, sí. un arroz, eh, inclusive hay políticas que quieren claro. fortificar el arroz porque es uno de los cereales de más consumo. Claro. Pero entonces no, han, no se ha encontrado la forma de cómo nosotros poder introducir nutrientes o fortificar ya el arroz. Ya genéticamente se está trabajando sí. la inclusión sí. de vitaminas. Sí, pero ¿qué se está haciendo? El sí. proceso, no todos los molinos lo tienen, es desbaratar el arroz agregar Fortificarlo y volver a hacer Que la máquina vuelva a ser un arroz Entonces la habichuela roja qué aporta Bueno pues la, la bichuela roja es alta en proteína Nos aporta en una taza Podemos encontrar hasta 5 gramos de proteína Ahí vamos a encontrar hierro Vamos a encontrar magnesio Vamos a encontrar muchos micronutrientes en ella ¿Y Aparte la de carbohidratos no, Vamos a ver sí. Aparte sí, de carbohidratos sí, claro. Y entonces en la porción y cárnica algo, algo Y en la porción cárnica Otro Entonces vamos a encontrar más sí. proteína proteína, recuerden que los niños y adolescentes tienen un alto consumo proteico por su desarrollo y crecimiento. de origen de, de pescado, ah, no. carne blanca o carne roja. Que cuando sí mismo te ofrece el, el, el bacalao, sí, cuando sí. se te ofrece bacalao te estoy aportando 7 gramos de proteína ¿Y la en apenas 4 onzas de, de, ah. del, del mismo. Y la costumbre como le dan sardina, sobra la sardina porque yo no como Tan eso. Buena que cuando eso. la sardina es alta en sal, yodo, es. recuerden que tenemos muchas situaciones de hipotiroidismo claro, claro. por la falta, mucha sal que consumimos que no es yodo, Dada, que no es yodada, y entonces por lo menos en una sardina sí encontramos yodo, entonces ¿Doctora? minerales. Sí, sí gracias. Eh, sabemos, debemos de ser conscientes que en República Dominicana no tenemos una cultura de buena alimentación, y usted bien decía, y, y detrás de cámara decía, Fulvio bueno, eh, cuando le daban trigo eh, no querían que vieran comérselo, eh, escucharla a usted hablar y, y lo que se busca, porque hemos escuchado al Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con, con el tema de la alimentación, eh, que buscan la manera de que los muchachos pues tengan en esas comidas diarias eh, lo que se entiende que se debe de consumir para eh, estar o tener una buena nutrición. En este sentido, ¿qué usted nos podría decir? Eh, hemos hablado de lo que se les sirve, lo que aportan estos alimentos, pero propiamente nuestra cultura, la alimentación que tenemos, eh, los niños no les gustan comer, eh, cosas saludables, comida saludable. que usted no puede decir al respecto? Sí, mira, desarrollo. realmente la situación, eh, cada día tenemos que esforzarnos más a una educación nutricional. Lamentablemente, ni en los mismos centros educativos se lleva esto. Cuando yo motivo a mis hijos, a los estudiantes o a un público como paciente, a los beneficios que se obtienen de una nutrición saludable, se crea más conciencia al momento de comer. Pero cuando esto no se hace, no, no llevamos una educación como tal. Vemos en la casa que tanto se le inculcaba a que se desayunara antes de salir porque esto te iba a ayudar a aprender, porque una frase que dice que el mal comido no piensa. Entonces nos sí, íbamos sí. de la casa, nos íbamos de la casa desayunaditos. Desayunaditos de de de desayunadito porque esto era algo que nos no iba a sostener y estos nutrientes pues iban a sí. aportar un efecto. Entonces vemos cómo los niños hoy en día te rechazan una fruta por un snack por un producto sí. procesado que no te aporta sí. ningún nutriente. Sí. Entonces, esto está más que todo en la parte de educación de padres y madres y, mism y el mismo ambiente. ¿Y el mangú que recomendó una vez un presidente de la República? Realmente... Sí. Había un mangú que, que venía en, en una... que se <risa> agaban en una funda y lo hacían Sí, hay hay, sí pero hay, pero hay, hay hay... Pero hay, hay no centros centro de difícil acceso que le llegan estos alimentos y lo, y lo, y lo, y lo, y lo preparan. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué aporta el mangú? ¿Qué aporta el mangú? En el mango tenemos los carbohidratos, y recuerda que el plátano sí, es un cereal, un cereal. Que, que en distribución de macronutrientes lo que más tenemos es carbohidratos, sí. entonces por eso hay que acompañarlo de otro, de otra proteína, sí. entonces aparte de este, bueno, pues contiene potasio y contiene eh, la, las semillitas negras, pues eso, eso es fibra, el organismo no la digiere, y, poca, pero hay. O doctora, sea que los tres golpes son indicados para una, para el una que claro. eh, sí, claro que no. sí. Lo, lo único que no indicamos en este caso es el salami, porque okay. es, un, sí. es un, alimento pues procesado, okay. con abundantes condimentos, nitritos y nitratos. Exacto. ¿no? Y el, el aguacate ahí tenemos los líquidos, en el aguacate eh, están eh, los de líquidos, coche de un aguacate, en el huevo tenemos sí, pues, la proteína claro. y el cereal de los, de eh, los Doctora, eh, trabajé con mi fundación y con IPET y Caridad Nacional en un programa en zonas arroceras con los niños de educación básica. Y lo que se vio es que hacía falta algún complemento nutricional y se le administraba después de una deparasitación eh, que hiciéramos, se le administraba eh, ácido fólico y vitaminas y unas tabletas con más contenido de proteína sería necesario incorporar a toda esta dieta algo de complemento nutricional que los niños pudieran ingerirlo en una pastilla. Mira, en este en este sentido es un poquito delicado, ya que sabemos que muchas personas pues se preocupan todo, todo va a depender del ambiente donde se encuentre. En esas zonas así, pues, excelente sería. Pero hay otras zonas donde la madre se preocupa por la calidad, por la, por la calidad del, del niño, el aporte nutricional, lo lleva a su pediatra, lo lleva a su suplementación. Entonces, esto sería duplicar el aporte. Entonces, son cosas que hay que pues, saber un poquito manejar. podría manejarla. equilibrar un complemento nutricional? Eh, sí, pero sustituyéndolo con uno de los alimentos, podría sí, así decirse sí, sí. un ejemplo, a veces Fantana. podemos utilizar sí. una proteína, en este caso eh, que existen y hay en el sí, mercado, sí, sí, claro. que tenemos que sustituir, entonces me voy a, en, ese, en ese suplemento pues voy a aportar vitaminas minerales, sí. alto aporte proteico y entonces ya estoy cubriendo parte de la necesidad de que no la voy a cubrir si el estudiante no me come. ¿sí? Perfecto. Doctora, con su permiso nos hacen llegar del Ministerio de Educación el menú eh, del almuerzo escolar que se, que se lleva a las escuelas, vamos a ver si lo tienen listo el lunes, arroz blanco habichuelas rojas, guisadas pollo al caldero y ensalada de zanahoria y vainita uh -huh. ¿No hoy, es miércoles. hoy es miércoles el martes hay que ver el martes hay que ver porque eso lleva una semana cíclica arroz con vegetales vainita de zanahoria, ¿verdad? Uh -huh. pitipua como se dice uh -huh. y carne de cerdo guisada Exacto. entonces hoy miércoles se va a comer en las escuelas arroz blanco Habichuela rojas guisadas, uh -huh. sardina con tomate, uh -huh. ají y cebolla, y ensalada de tomate y pepino. ¿Está bien ahí? Claro, ahí está. Mira, si lo comenzamos a observar, o, tenemos, hablábamos ahorita de lo, lo, lo que hablábamos ahorita. La sardina tiene un alto rechazo en los niños sí. y los estudiantes. Mándenmela, es mándenmela para mi casa, la que eso sardina. es increíble porque no tienen <risa> esa cultura. Claro. Antes antes eso era comida de pobre. Sí. Sí. Antes sí, eso era sí. comida de pobre. Pero ya hoy en día sabemos el valor nutricional que nos sí. aportan y esto es algo que se agrega en, la, en los planes de alimentación de hoy en día. Entonces, recuerda que en la parte de los, del tomate, vainita, que mencionaste ahí, la zanahoria, pues a ello aporto vitaminas y minerales. Minerales, sí. Y fibras que más nos aportan los vegetales. Y tiene pues la, la, la habichuera. ¿Qué es lo que está pasando? La, la problemática de esto más que todo es la elaboración y la presentación de los mismos. Y la falta de motivación tanto de padres como de eh, docentes y de, y de población en general, al alto rechazo que hay a esto. ¿Y cómo tiene, cambiar entonces? Usted tiene cultura? tanta razón con lo de la sardina que una vez hubo un famoso abogado Franco macorizano que invitó a un colega a comerse un pescado a su casa y le abrió una lata de sardina. Fueron enemigos hasta que, <risa> <risa> hasta que uno de ellos falleció. <risa> ay, <risa> ay, Oye, pero, para cambiar esa cultura en, en los niños. Esto es más que todo la educación es? nutricional, tanto de padres, docentes y la misma. Te, eh, televisión, radio, que proyecte hábitos de alimentación saludable. ¿Qué objetivos yo tengo cuando como estos alimentos? Porque no es que me lo ofrezcan solo en el centro educativo, es también en la casa, nuestros hijos. ¿Y cuántas veces llegamos a la casa, le tapan la comida y no la consumen? Y se van por ahí, cogen una despensa, preparan un sándwich, lo que sea, sí. porque lo que está servido ahí no lo quieren. Doctora, una vez estábamos sacando personas magnificadas en el bajo Yuna, en botes. Y habían personas de, en las que estábamos en el bote que no comían sardinas. A las 4 de la tarde lo único que quedaba en el bote era, era sardina? sardina. Y todo el mundo con hambre. Y yo no. comiendo sardinas. No, y, no y, y ya a las 5 de la tarde, entonces todos a participaron. Comer, el hambre tiene que haber. Y decían, pero caramba, es Ay, buena. Sí. Chocaba con el concepto. Claro, claro. No claro. Así mismo tenemos el caso sí. de la pasta. Tenemos una costumbre de consumir pasta con arroz, pasta con es frito, pasta sí, es con, con víveres. Entonces, pan, con pan. Yo dije, pan, entonces en el menú, ¿qué se te ofrece? Se te ofrece una pasta, claro. pasta sí. acompañada de tomate. Claro. Una pasta con pollo sí. acompañada de tomate. Sí. Pero la costumbre que nosotros tenemos, claro, ¿cuál es? Frisiles. De arroz. Entonces, ¿y, el, y el pan con, sí. con, el, con el mismo pan. carbohidrato. Con, con, con el pagueto. Con el paquete. El no, no, el con carbohidratos. Carbohidrato. Estoy cargando de carbohidratos. Sí. No hay ningún bueno, problema. agradecemos contexto. a la doctora Diana Paulino su comparecencia y todas estas informaciones interesantes, no solamente para el tema escolar, sino en claro. su casa, sí, o en no casa. saber cuáles son las combinaciones adecuadas en los alimentos.